Muy bien. Vamos arriba con Dolphin y Firefox. ¿Por qué te digo que Dolphin es un navegador también, aunque no es un navegador web? Es porque es un navegador de archivos. Eh, la herramienta que se usa para ir buscando contenidos en, en el medio de almacenamiento, o disco duro, por decirlo de una forma general, es un navegador también. Cuando vos abrís una carpeta, cuando haces doble clic en una carpeta en Windows, generalmente está configurado así Windows, o cuando haces un clic en una carpeta en Linux, generalmente está configurado así KDE, lo que se abre, esto que ves ahí, es un navegador también, nada más que no es un navegador web, no es un navegador de internet, es un navegador que te permite navegar justamente, pero por las carpetas del disco duro, por hablar de una forma genérica, ¿está bien? Muy bien, vamos a configurar Adolphin, que es el navegador de archivos eh, por omisión de KDE, es una herramienta brillante. Te voy a mostrar cómo lo configuro yo, cómo me gusta a mí, pero en el proceso te voy a ir mostrando cómo se configura, que es lo importante. No cómo lo haga yo, sino cómo hacerlo. Cuando vos abrís Adolphin, se abre esto. ¿tá? A mí una cosa que no me gusta nada es que se abran como iconos. A mí las cosas me gustan ordenaditas de arriba hacia abajo y chiquitas porque después empieza a llenar el, el navegador de, de cuadraditos y de iconos grandes y no entra nada ahí, nadie entiende nada. Tenés que estar leyendo de izquierda a derecha, así mirando. Sin embargo, en una lista vos de un pantallazo ves todo lo que hay. Muy, mucho más fácil. Te voy a mostrar cómo se hace. Primero que nada, vamos a ir acá. Estos tres botones que están acá sirven para eh, configurar cómo tú vas a ver las cosas que están contenidas adentro de Dolphin. Por ejemplo, esta es la vista... De íconos, que es lo que estamos viendo ahora. Se pueden agrandar o achicar apretando la tecla control y haciendo la rueda del ratón para arriba. ¿sí? Mirá, ahí estoy haciendo rueda para arriba. Mirá qué tanto los puedo agrandar. También la tecla control y rueda para abajo del ratón funciona para lo mismo. También el control más. Control y el signo de más. Control y el signo de más agranda. ¿Está bien? Control y el signo de menos achica. Ahí tenés las maneras de... Este, más o menos manipular la información que aparece en pantalla y todo eso, ¿no? así a grandes rasgos, bueno muy bien, probemos ahora la vista compacta, ¿tá? esto es lo que me gusta a mí, pero no es todo lo que me gusta, es, se acerca mucho, ¿sí? eh, una vista de simplemente lo que hay y nada más, sin otros datos extra, lo que hay y nada más, lo mismo, control rueda para abajo del ratón achica, control rueda para abajo agranda control menos achica, es lo mismo que control rueda para abajo, y control más agranda es lo mismo que control y rueda para arriba eso ya no lo voy a volver a repetir porque lo voy a dar por entendido, sí vamos a dejarlo medio como estaba, estaba medio así bien ahora veamos esta lista que es la que yo siempre uso, la vista detallada es lo mismo que en apariencia que la vista compacta nada más que agrega información cuántos elementos hay dentro de cada directorio o carpeta por ejemplo en escritorio yo sé que tengo dos elementos cuando entro aquí están los dos está eh, por decir algo eh, también tenemos la fecha de modificación ¿sí? voy a agrandar un poco esto acá está y haciendo clic derecho sobre no sobre aquí ni sobre aquí ni sobre aquí sino aquí en esta barra que está acá arriba clic derecho ahí te da, por ejemplo, la opción de poner un montón eh, de información más. Eh, ¿Qué podemos poner? Por ejemplo, a ver, en este caso, a ver documento, número de palabras del documento, por ejemplo. mira si a vos te sirve, si sos traductor o si sos una persona eh, para la cual resulten importantes la cantidad de palabras que hay en cada documento, podés, podés hacerlo así, es totalmente configurable, el número de líneas, título, en las imágenes podés ver el ancho, el alto, la orientación, eh, hay un montón de cosas ahí que tenés que explorar para ver para qué, para que Linux se adapte a ti, no tú a Linux, que es, es lo que realmente hay que tener en mente. Cuando un sistema operativo es cerrado, como es Mac, como es Windows, es lo que hay y ya está. Mac es un poco menos cerrado en las cuestiones de configuración, pero es mucho más cerrado que Windows en otros aspectos. Entonces, son los dos sistemas que, tienen, que dan mucho de qué hablar en, el, en cuanto a la configuración y a lo que el usuario puede hacer con ellos. ¿tá? En Linux, acordate que una de las grandes ventajas que vas a tener es que lo podés, es como un jueguito de armar Linux. Yo siempre lo digo lo mismo. Vos pones una, una fichita acá, otra fichita arriba, otra al costado, cambias los colores, cambias la disposición, haces lo que quieras con eso. Solo tenés que utilizar herramientas que te permitan eso, porque dentro de Linux está el escritorio Unity y Ubuntu, por ejemplo, que no te permite hacer casi nada, y hay herramientas sumamente toscas, ¿ta? Yo lo que te voy a recomendar siempre va a ser de código abierto o por lo menos gratuito, que funcione muy bien, que sea competitivo, que no falle y que sea personalizable y que respete tu seguridad y tu privacidad. ¿tá? Si no, yo no recomiendo las cosas. ¿tá? Así que bien, vamos a darle, por ejemplo, creado. Vamos a seleccionar creado. Y acá aparece, se creó el día 23 de septiembre del 21. ¿sí? Si yo creo ahora, a ver, ahora estamos a fecha 25 de septiembre. Mirá, voy a crear acá una carpeta que se va a llamar eh, Hugo. Ahí me dice Hugo, 25 de septiembre del 21. ¿Tá? Ahora la voy a eliminar. Me gusta eliminar con Shift y suprimir. Porque con Shift y suprimir vos te asegurás de que nunca más se pueda recuperar eso. Si yo lo voy a borrar, lo borro. No va a la papelera. Cuando vos apretás suprimir, la tecla suprimir, o cuando haces clic derecho y um, mover la papelera, se va a la papelera justamente. Pero yo no quiero eso. Yo lo voy a eliminar totalmente de la unidad de almacenamiento. Shift, suprimir. Chao, chao, adiós. Con Enter, chau. Hasta luego. Vía. Ale surle malbón, está <ríe> muy bien bueno bien vamos a ir configurando esto voy a achicar un poco más porque a mí me gustan las cosas en modo lista eh, voy a quitarle el atributo de creación acá voy a, voy a quitar bah, mejor dicho voy a quitar la columna eh, que informa sobre cuándo fueron creados los elementos y voy a dejar esto más o menos como estaba ya ves que lo puedes personalizar a tu antojo y ahora a hacer control menos lo que equivale a control rueda del ratón dije que no lo iba a decir pero vos no me creas todo lo que digo Así que lo voy a dejar, así me gusta, es más, un poquito más chiquito, ah, ahí, ahí me encantó. La información tiene que ser lo justo, no tiene que acaparar todo, ¿está? Tiene que dar espacio a que yo pueda trabajar con otras informaciones, con otros lugares, con otros elementos, ¿está? Pues bien, una vez que llegaste a esto, tenés que venir acá igual y darle a configurar Dolphin, ¿está? Porque todavía no está del todo configurado. Dolphin es una excelente herramienta, una gran herramienta, pero tenés que saberla configurar de entrada, porque si no te va a pasar lo mismo en cualquier cosa. Vas a venir a Linux, vas a decir, no me gustó mucho la experiencia, y te vas a volver a donde vos estabas habiendo pasado, habiendo tenido todo a favor y habiendo tenido mala suerte, ¿tá? o, habiendo, o no, no habiendo sabido hacer o realizar algunas acciones, que eso sí es lo que te abre la puerta a un mundo que es un viaje de sin retorno. Yo, eso te lo advierto y te aviso y me encantaría que te pasara. Cuando empezás a usar Linux y lo entendés y te empieza a gustar, no volvés más atrás. No quiero decir que dejes de usar a Mac o a Windows. Quiero decir que nunca más vas a dejar de usar Linux. ¿Sí? Lo vas a usar este, junto a otros sistemas o lo vas a usar como sistema único. Vas a ver. Bien, eh, acá tenemos un montón de, de, de cosas para configurar a nivel de comportamiento. Yo lo voy a dejar así porque esto es lo que me parece que está bueno. Vistas previas, lo voy a dejar así también. Confirmaciones, lo dejo, lo dejo. Acá podés, por ejemplo, eh, pedir confirmación en todas las aplicaciones al vaciar la papelera, no. Pedir confirmación, no. Si muevo a la papelera, muevo a la papelera y ya está. Y aplicar. Al abrir un archivo ejecutable, preguntar siempre, ¿puedes hacer eso? O abrir en aplicación o lo que sea, no sé. Yo lo dejo así como está. ¿tá? Barra de estado, lo dejo como está. Voy a inicio. Bueno, acá sí voy a configurar un montón de cosas. Eh, opciones de las ventanas. Modo de vista dividida. Esto, te lo voy a mostrar así. Esto, cuando lo marcas y le das aplicar, te separa ese panel que está, este panel que está aquí, ¿sí? Te lo separa en dos. Vas a ver qué útil que es esto. Te lo recomiendo, pero enfáticamente. Mira, aplicar. Y ahí se dividió. Entonces, ¿qué es lo que yo. Voy a darle a aceptar nada más y después vamos a volver a esta ventana. ¿tá? ¿Qué es lo que yo puedo hacer acá? es algo muy sencillo en vez de abrir dos ventanas y empezar a copiar de un lado para el otro yo en mi dolphin ves tengo por ejemplo voy a crear acá en el escritorio un archivo y le voy a poner archivo a mover a otro lado punto aquí lo tenemos está archivo a mover a otro lado yo voy a entrar al escritorio desde acá ahora y vos lo vas a ver ese archivo ves voy acá y ahí está ¿tá? Entonces, si yo tengo que mover, vengo a documentos, por ejemplo, y lo muevo así de fácil. Clic izquierdo, lo arrastro y le doy mover aquí. Está, se fue del escritorio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde lo tengo el archivo? Voy, eh, si yo voy acá a la carpeta inicio, por ejemplo, y entro a documentos, lo único que veo es eso, archivo mover a otro lado. Yo lo puedo arrastrar así también el archivo. Con clic izquierdo lo arrastro y lo dejo en el escritorio como estaba. ¿tá? Y cuando entre al escritorio lo voy a ver ahí. ¿Ves? Y si lo muevo a documentos, se va a ir de acá a documentos. Y si lo muevo a escritorio, se va a ir de vuelta a escritorio. Esto es algo, no sé si te parecerá útil, pero te lo digo por experiencia, es tremendamente útil. Para mí es fundamental. Yo no utilizo Dolphin si no está dividido al medio. No lo uso. ¿Por qué? Porque no, no tengo que andar abriendo una carpeta y centrándola acá y abriendo otra y centrándola allá y copiando de un lado para otro y justo apreté un lugar a donde no era y tengo que darle cancelar y empezar de vuelta. No. Dolphin ya trae todo ese tema solucionado. Así que primera cosa, ¿sí? lo, a Dolphin lo voy a maximizar para que lo sigamos viendo y voy a seguir configurando porque hay muchas cosas más para hacer. ¿Ves? Le hago clic en las tres rayitas, igual que, que Firefox o a Chrome, no sé, y eh, le damos configurar al Dolphin. Estábamos en inicio. Esta opción, la de mostrar la ruta completa en la barra de direcciones y esta otra, mostrar la ruta completa en la barra de título, eh, las voy a mostrar juntas para que se entienda mejor qué es lo que hace eso. Te voy a mostrar. Acá arriba, la máquina, te está, o sea, Dolphin, te está mostrando que estás en escritorio. ¿tá? Yo estoy con este panel seleccionado. Si me paso para acá, si hago clic en este panel, mira, voy a bajar esto hasta acá. Si hago clic en este panel, esto cambia, me va a decir BIN acá. ¿tá? Y si hago clic en este, me muestra escritorio. ¿Por qué? Porque acá estoy en BIN, y acá te lo está mostrando, y acá estoy en escritorio y acá te lo está mostrando, así tenés idea de dónde estás parado porque cuando tenés dos paneles, ¿a dónde estás? ¿en el izquierdo o en el derecho? No, ¿estás en Bing o estás en escritorio? estás en escritorio o estás en BIM? en Bing ¿O, o en escritorio? ¿O en... para que te, te manejes mejor acá arriba, Dolphin te muestra ahora, yo le voy a marcar estas dos y nada más esta de la barra de filtros no, no, no me parece útil a mí en este caso tá, Pero voy a, y, esto, y estos son videos muy rápidos, yo no puedo ahondar en todo lo que me gustaría tengo que ir de forma precisa y rápida por las cosas más importantes me parece le voy a marca, marcar, mostrar la ruta completa y mostrar la ruta completa en, en los dos casos, en barra de direcciones y en título. Mira lo que va a pasar acá arriba cuando le dé aplicar y aceptar. Cuando vos te pasás para acá, no, no solamente te dice bin, sino que te dice barra bin. ¿tá? Y cuando te pasas para acá no te dice escritorio, te dice home, usuario, escritorio. O sea, te dice la ruta completa. Quiere decir, ¿a dónde estás exactamente? ¿A dónde estás parado en el disco duro? Por decirle disco duro o en el medio de almacenamiento. Yo insisto en esto de medio de almacenamiento porque no hay solo discos duros, hay este, unidades SSD, hay unidades SSD de, de distinto tipo, hay discos duros de distinto tipo, hay pendrives, hay un montón de medios de almacenamiento, NAS, o sea, unidades de red, hay un montón de cosas ahí que son todas unidades de almacenamiento, por eso yo no me meto con el tema disco duro. Hace unos años atrás estaba bien decir disco duro, hoy no, hoy no, hoy es unidad de almacenamiento porque la unidad de almacenamiento puede ser cualquier cosa básicamente, además de un disco duro. Entonces, bien. Ahora que tenés un control total de lo que está pasando, vamos a seguir configurando algo más. Vamos a ir hasta acá y vamos a ir a Dolphin, configurar Dolphin, siempre igual. Estábamos en inicio, ¿verdad? Bien, eh, acá podés cambiar la ubicación actual, eh, o sea, podés cambiar lo que se ve cuando vos abrís eh, Dolphin. Yo lo dejo en Home Usuario porque me interesa ver mi escritorio, mis documentos, mis videos, mi música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos podés poner que se abra en root o que se abra en donde vos quieras y le das a aplicar y ya está. Modo de visualización lo dejamos así porque ya está todo configuradito esto. La, el modo lista, el modo lista con detalles, todo eso. Navegación eh, lo dejamos así como está. Servicios, bueno, acá, acá te voy a decir que desmarques algunas cosas, no que marques. Vamos a agrandar esta ventana. Abrir terminal aquí es muy útil. Archivar y cifrar, archivar y firmar, cifrar archivos, si no trabajas con eso, desmarcalo. Eh, comparar archivos, si no trabajas con eso, desmarcalo. Compartir, si no trabajas con eso, desmarcalo. Y así. Yo voy a, voy a desmarcar todo lo que no es tan útil para un usuario eh, general, ¿está? Eh, descifrar no, eh, enlazar archivos, actividades no, etiquetas no, firmar archivo no, firmar archivo no, firmar archivo no, instalar sí, menú de servicio para comprimir está bien, está bien, va, muy bien, está. Todo esto dejo, está, te lo dejo ahí en pantalla para que veas bien. Abrir terminal, comenzar una presentación, ejecutar en console, instalar, menú de servicio para, y órdenes copiar a y mover a, y le voy a dar a aplicar. Acá hay una cosa interesante que nos abre una puerta para un montón de cosas que vas a ver en los demás videos. Descargar nuevos servicios. Linux, o sea, KDE, te permite descargar nuevas posibilidades casi para todo. Te lo voy a mostrar. Si vos le das acá en descargar nuevos servicios, mira esto. Eh, te permite, ahora cuando aparezca información, te va a permitir ordenarla por lo más descargado, lo más reciente, por puntuación. Hay usuarios que se toman el trabajo de puntuar, esto está mejor que esto, esto sirve más que esto, ¿no? Y para ver lo que tenés instalado también. Yo, una vez que aparece esta ventana con información, no antes, le, le doy puntuación. ¿ta? Entonces aparecen puntuados por estrellas. Como, como cuando WhatsApp, Teams o Telegram te, per, te preguntan, ¿cómo ha resultado la llamada? das 5 estrellas? 3, 1, Lo que sea. está Set as Wallpaper. Vos puedes agarrar cualquier imagen, clic derecho y poner, porque todo esto, perdón, me adelanté a los acontecimientos, todo esto es lo que va a aparecer cuando haces clic derecho sobre un archivo o carpeta. Ta. Entonces, podés ponerle set as Wallpaper. Vamos a instalarlo. Set as Wallpaper es... Eh, que haciéndole clic derecho sobre cualquier imagen, te aparezca la posibilidad de establecerla como fondo de escritorio. Vamos a hacer eso, ¿está? Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué podemos, qué más podemos? A ver, KD services eh, Dropbox. Bueno, para Dropbox, los que utilizan Dropbox, tenés un atajo con clic derecho nomás, podés instalarlo. Eh, color Folder, eh, para cambiar el color de carpeta. ¿tá? Vamos a instalar esta, esta también y nada más, ¿está? Para poder hacer el video no muy largo y que se entienda lo que estamos haciendo desktop version la, la, la, más, la más alta siempre si te llega a preguntar esto es raro que te pregunte esto pero está aceptar le damos ahí siempre que te pregunte. si te llega a preguntar por la versión del escritorio vos dale siempre la más grande siempre la mayor ¿ta? Eh, a ver si está instalado eh, instalando dice va a demorar un poquitito no mucho bueno ahí cuando dice desinstalar es porque ya está pronto vamos a ver el otro que estamos instalando que es el color folder está todo pronto cerrar entonces, ahora ahora te van a aparecer más posibilidades acá. Como ves, color amarillo, color azul, color negro, color marrón, cian, gris, magenta, ta, ta ta déjaselos todos. Yo qué sé, o oh, sacale los que no vayas a usar, no sé, vos ves. Cuanto menos eh, selecciones eh, en esta sección, más rápido va a abrirse el menú contextual con el clic derecho. ¿A qué me refiero? Cuando haces clic derecho en una carpeta o archivo, se abre un menú. Un menú contextual, menú de contexto, un menú de lugar, de situación. Por ejemplo, si yo hago clic derecho acá, ¿sí? se abre este menú. Si yo a, a ese menú lo lleno de cosas, lo lleno de artilugios y cosas, se va, va a demorar un poquito más en abrir. No es que vaya a demorar mil años más en abrirse. Pero está, no, no marques cualquier cosa porque si no lo vas a terminar este lamentando. ¿ta? Voy a la papelera y acá está bueno, mira, Limpieza, borrar los archivos más antiguos de... Y acá le podés poner los días. Si querés que la, que la papelera se, se vacíe sola, eso está bueno. eso está bueno Yo le voy a poner un mes. Le voy a poner 30 días. Ahí está. Y lo voy a dejar así. Le voy a dar a aplicar. Cada cambio que hago, le voy a aplicar. Acuérdate de eso. Tamaño, limitar a... Bueno, y acá está bueno que vos tengas cierto criterio y que no dejes que la papelera sea, por ejemplo... 10 gigas de, de, de grande, no, eso no es razonable. Así que yo lo dejo generalmente en un par de gigas como mucho, ¿está? Lo, lo voy a dejar en, eh, como estaba antes, 1.05 gigas está bien, pero si vos decís que acá hay algo, si vos ves que acá hay algo muy disparatado, bajalo, bajale porque es espacio que se consume de la unidad de almacenamiento que es innecesario, lo que se eliminó, se eliminó, ya está. Eh, ¿Qué pasa cuando... Yo tengo establecido esto en 1.05 gigas, por ejemplo, o 2 o 3 gigas y el archivo que quiero eliminar es de 20 gigas o de 60 gigas, por decir algo. ¿Qué pasa? Cuando le das eliminar, te va a dar una advertencia y si vos le decís aceptar, se borra. No queda en la papelera. está, No pasa por la papelera porque es demasiado grande como para estar en ella. Es como querer tirar un colchón en una papelera de oficina. está, Una cosa así. No, tirarlo a la calle. Ya está, otra cosa. ¿Papelera llena? ¿Qué hacer? Mostrar advertencia? No, no me sirve la advertencia. A mí me sirve que la máquina funcione por sí misma. ¿tá? Que me ayude a resolver cosas. Entonces, ¿qué le voy a dar? Borrar los archivos más antiguos. ¿tá? Cuando se llene, borrar los archivos más antiguos. Y aplicar. Y aceptar. Hasta ahí te dejé la configuración de Dolphin. Te voy a mostrar algo más una cosita más y seguimos con Firefox eh, vos acá podés eh, poner accesos directos, añadir entrada si lo que está acá no te, no te sirve para, para mucho, por ejemplo yo sé que es muy fácil entrar a carpeta personal es muy fácil entrar a documentos, descargas, archivos recientes, bla bla, lo que vos quieras pero vos podés querer entrar a una ubicación de red o entrar a algún lugar específico, bueno, le das clic derecho añadir entrada, acá le vas a dar una etiqueta, por ejemplo, primero que nada vamos a ir a, a ver, vamos a ir a buscar algo, algo a ver, eh, ponerle que yo en documentos quiero, en documentos quiero generar una carpeta nueva que se llame eh, mi ubicación preferida, ¿está? Como ves, estoy en home, dentro de home estoy en usuario, ves que va siguiendo la flechita, es como una cascada. Estoy en Home, dentro de Home en Usuario, dentro de Usuario en Documentos, dentro de Documentos en mi ubicación preferida. Voy a seleccionar ahí, ¿ta? le voy a dar acá, ahí va, ahí está, mirá, acá quedó el caminito, a ver si ensancho esto para que se vea mejor. Eh, estoy en Home, dentro de Home en Usuario, dentro de Usuario en Documentos, dentro de Documentos en mi ubicación preferida. Muy bien, y acá lo que le voy a poner es este nombre, voy a seleccionar acá, hago Control-C para copiar, voy acá y hago Control-V. Control C, copia, Control V, pega. ¿tá? Si no, puedes hacer así. Por ejemplo, clic derecho, copiar. Y acá vas y le das clic derecho, pegar. ¿Está bien? También puedes ponerle otro nombre. No tiene por qué ser este. Pero si la carpeta se llama mi ubicación preferida, la etiqueta se va a llamar igual, para mí. Ahora un icono. Voy acá, voy a lugares, todo. Quiero todos los iconos. Y acá busco, yo qué sé, no sé. Ves que está cargando y te lo muestra, ¿verdad? Son, no sé, cientos de iconos posibles. Eh, y acá voy a elegir un icono que identifique ese lugar. A ver, vamos a ver alguno que me guste, medio raro. Eh, a ver, a ver, a ver. A ver qué puede ser. Alguno este, que, que, que no sea gris. Así, así resalta, porque por acá es todo gris y negro. Voy a elegir uno que sea rojo, verde, algo así. A ver este. Este, ¿está? Un icono. Muy bien, y le voy a dar a aceptar. Y acá quedó mi ubicación preferida. Entonces, ¿qué va a pasar? Mirá, voy a pasarme a, a, a, al panel BIN. ¿Cómo sé que estoy en bin Porque miro la barra de título. ¿Cómo sé que estoy acá? Porque miro la barra de título. Acá me voy a pasar, yo que sea escritorio, y va a decir escritorio acá arriba, ¿está? Bueno, me voy a pasar para este lado, me voy a pasar para... Bueno, nada, y le voy a dar clic a mi ubicación preferida a ver qué pasa. Y acá estoy, en Home, Usuario, Documentos, mi ubicación preferida, ¿está? Espero que se haya entendido. Sé que esto es muy rápido para alguien que nunca configuró esto así, pero también sé que el video se puede pausar, volver atrás, y sé que estoy explicando varios procesos, y los procesos completos, además. Así que no te hagas problemas si voy muy rápido. Esto es un video, no es una clase real eh, hecha en un instituto o, o dada de forma en línea o a distancia. Las clases son mucho más claras y te aportan un montón de cosas más y te permiten preguntar. Esto es un video. Esto no es comunicación, esto es difusión. Yo estoy dando un mensaje que tú estás recibiendo y no hay forma de hacer preguntas en tiempo real. Si, sí, si me dejas los comentarios en el, en el canal Yo, en los comentarios de acá del video Yo te voy a solucionar Y si lo estás viendo del centro Linux Me escribís por mi, por mi mail personalizado ahí del centro Linux O hablas con Javier y que Javier te derive para mí No hay problema, ¿está? Pero hasta acá va la configuración de Dolphin Voy a cerrarlo Ahora quedó configurado como a mí me gustaba Voy a eliminar esto ¿Cómo lo voy a eliminar? A ver, ¿te acordás? Para que no aparezca nunca más en el medio de almacenamiento Shift, suprimir Y ¿sabes una cosa más? Le voy a decir, no me preguntes más, cuando yo borre cosas así, borralas directamente, ¿está? Entonces, mira lo que voy a hacer, voy a crear otra cosa, voy a crear una carpeta, ¿sí? Cualquiera, y ahora le voy a dar shift suprimir, ¿qué va a pasar? Se borró, no me pregunta, ¿está seguro que usted quiere? Claro que estoy seguro, si aprieto shift y suprimir, ¿cómo no voy a estar seguro? Capaz que no estoy seguro cuando hago un clic derecho de ratón, porque lo puedo dar mal, pero nadie va a apretar shift suprimir sin querer. Así que se fue. Ojo con Shift Suprimir porque no recuperás nunca más la información, salvo con programas especializados de búsqueda de información en el disco duro cuando están este, eliminados, en el medio de almacenamiento, perdón, cuando ya se eliminaron. ¿tá? Ojo con eso. Muy bien, vamos a Firefox ahora. Eh, vamos a Firefox, hacemos clic aquí y le damos a Firefox Web Browser. Te voy a mostrar un par de truquitos interesantes para Firefox y con eso terminamos este, esta parte de de los videos muy bien Firefox cuando se abre se abre de esta manera con esas dos pestañas abiertas que vos ves ahí con esta barra de títulos y con este con esta con esta interfaz luciendo así eh, ¿qué vamos a hacer? primero que nada vamos a cerrar las pestañas innecesarias esto está bueno que lo leas yo no soy amigo de, de, de eliminar y decir CSCC, más allá que yo utilizo esa expresión a veces en forma de broma, pero cuando recomiendo las cosas en serio, no recomiendo hacer siguiente, siguiente, ya está, ya está. No, no, no. Mirar, por algo la gente de la Fundación Mozilla puso esa pestaña ahí para que tú la veas. Este, ¿Qué te dice? En Mozilla creemos que la privacidad es fundamental. Bueno, acá también, en Entropía Binaria también y en el centro Linux también. Este, eh, Firefox comparte por defecto ciertos datos con el fin de para qué lo comparte, qué comparte. Todo eso te puedes entrar acá. Si usas estas funciones, Firefox compartirá ciertos datos para ofrecer funcionalidad. En buscar, en esto, en esto. O sea, te dice exactamente, Firefox es uno de los poquísimos eh, navegadores web de código abierto. Quiere decir que vos podés entrar al triperío de Firefox y ver qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y para qué lo hace. El otro navegador que te permite eso es Chromium. Y después que yo sepa, no hay más nada. O no son funcionales los demás. Google Chrome es de código cerrado, Opera es de código cerrado... Edge es de código cerrado, por más que diga que está basado en, en Chromium, en realidad todo lo que agarra Microsoft es para cerrar el código y empaquetarlo y hacerlo a su manera. Microsoft nunca regala nada, así que este, por eso Firefox te explica todo esto. Voy a cerrar esta pestaña y vamos a empezar por lo siguiente. Primero que nada, a mí no me gusta que haya barras que entorpezcan. O sea, las barras son para invocarlas cuando es necesario hacerlo nada más, pero no para que estén ahí todo el tiempo. Entonces, acá esto me está comiendo un centímetro de pantalla. No me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eliminarlo. Voy acá, le voy a dar en personalizar y lo único que voy a hacer acá es darle clic a barra de título, o sea, desmarcar barra de título y darle hecho. Y desapareció la barra de título. Listo, afuera, una barra de título que dice Mozilla Firefox. Yo ya sé que estoy usando el Mozilla Firefox, ¿está bien? Entonces puedo aprovechar un centímetro más de pantalla acá arriba porque el lugar que ocupan las pestañas está ocupado en la barra real. No, una barra, no hay una barra más adicional que te impide ver una parte de la pantalla o que te impide maximizar a, a tamaño real el navegador. Eso es lo primero. Segunda cosa que te voy a mostrar. De acá, que, de todo esto, vamos a ir a las preferencias y vamos a cambiar el DuckDuckGo. Está muy bien DuckDuckGo, está muy bien. Pero el tema es que no tiene la funcionalidad, no ofrece la funcionalidad que ofrecen los motores de Google. Eso tenemos que tenerlo en claro. Está todo bien con el tema de que no se nos viole la privacidad y la seguridad y todo eso, pero a veces alguna concesión mínima hay que hacer. No se puede blindar todo. No estamos en ese momento histórico tecnológico. Así que tenemos que conceder alguna cosa. Algún paquete de código cerrado vamos a tener que instalarle a nuestro, a, nuestro, a nuestro querido sistema Linux. Algún controlador privativo vamos a tener que usar para que, para que el sistema funcione bien. Y algún navegador que no sea totalmente anónimo vamos a tener que usar, a menos que queramos usar Tor, además. Entonces, para las búsquedas comunes y corrientes vamos a cambiar el Go que no es no es de lo mejor en materia de servicio. Sí, es de lo mejor en materia de privacidad, pero bueno, está hay que establecer un criterio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir acá, voy a darle a preferencias, voy a ir a buscar y ahí eh, buscar predeterminado. Voy a fijarme que diga Google y que no diga otro. Eh, sugerencias de búsqueda, esto está bien. Buscador está. Y acá lo que voy a hacer es el buscador de Microsoft vía afuera, eliminar, no lo necesitamos. Diccionario de RAE, entra a la RAE si querés buscar información. Yo te diría que esto lo elimines. DuckDuckGo. Está todo bien, pero bye bye. Si cuando quiera ser anónimo, voy a Tor. eBay no me interesa en absoluto. Y Wikipedia eh, me encanta ese sitio, pero cuando quiero voy ahí y busco la información ahí. Así que voy a dejar solo Google acá. ¿Está bien? Simplemente eso. Ya está. Está configurado. Ahora, última cosa que te voy a mostrar. Acá, esto es, esto es notable. A ver si me sale en vivo en directo. Voy a ir a eh, iniciar sesión en Firefox. Yo tengo cuentas en Firefox, ¿está? A ver si me acuerdo. Correo, a ver si le invoco a la contraseña de una. Esta es mi cuenta para, este, ugonapoli.aula, es mi, mi cuenta para trabajo en aula, para trabajo de tipo educativo, y después tengo la ugonapoli.gmail.com, que es personal. ¿ta? En los ordenadores de trabajo configuro esta cuenta, y en los ordenadores personales configuro la otra cuenta. Te voy a mostrar qué es lo que hace esto. Esto está, esto está muy, pero muy bien en realidad contraseña, a ver si me acuerdo, eh, bueno, cuando te pregunte el navegador si necesitas recordar contraseña, yo te voy a recomendar que le pongas no guardar nunca ninguna contraseña en el navegador, nunca. Ni la de Facebook, ni la del banco, ni la, ni la de nada. ¿tá? Las contraseñas se recuerdan. Peñarol, inteligencia. No se recuerda en el navegador, porque eso aumenta la inseguridad y la, y la no privacidad. préstame atención. Así que le voy a dar no guardar nunca. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar la barra de marcadores. Voy a ir acá, clic derecho, barra de herramientas de marcadores. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo estoy conectado acá, ¿ves? hubonapoli.aula.gmail.com, al cabo de un ratito se van a empezar a mostrar acá en la barra de herramientas este, eh, los marcadores que yo ya tengo como favoritos míos en mi cuenta de Firefox. También van a aparecer los complementos del navegador que yo instalé en este navegador, van a aparecer así como eh, aparecen en, en los demás equipos configurados por mí a nivel de aula. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy navegando ahora por acá y agrego un marcador, se va a agregar a todos mis otros navegadores Firefox de todas mis otras computadoras, ¿está? Ahí empezó a cambiar la cosa, ¿ves? Ya se situó el tema, el tema oscuro, ya aparecieron un montón de iconos, vas a ver como acá aparecen algunos complementos, ¿ves? El Ghostery, el bueno, acá el NoScript y el uBlock Origin, ¿está? Este esto que lleva un rato este, configurarlo y todo lo demás, vos lo haces con un registro de una cuenta de Firefox nada más. ¿Para qué sirve para eso? Para mantener a tu Firefox este, configurado siempre en el equipo que sea. Vos iniciás sesión y Firefox toma la configuración tuya y la imprime en cualquier navegador Firefox de cualquier dispositivo que, en donde vos utilices a Firefox. Eso está notable. Mirá, te explico. Eh, comenzar a usar Firefox, lo voy a eliminar porque ya estaba, si no me va a quedar en la configuración mía guardada en la nube y el de OpenSUSE lo voy a borrar porque ya estaba ¿tá? ¿qué tengo acá? comenzar a usar Firefox acá tengo a OpenSUSE que es lo que terminé de eliminar, porque yo lo que hago eh, voy acá, por ejemplo propiedades y le cambio el nombre, o le, o le elimino el nombre yo ya sé que por este icono esto es OpenSUSE y esto es el, el, el inicio de Firefox en la página de información de Firefox a ver, ¿qué hay acá? Qué hay acá, hugonapoli.blogspot.com acá tengo mi blog ¿tá? al que accedo para compartir eh, cuestiones con estudiantes ¿tá? tenés que darle clic a cada uno de estos iconos para que se refresque la calle y para que aparezca el iconito ahí, estos iconos como de un mundo como de un globo terráqueo vacío eh, significan que te van a, a conducir a un lugar pero que necesitan recargar el icono de carga, entonces ¿qué voy a hacer, hacerle clic acá a ver qué hay entropía binaria, este es mi canal de youtube, entonces voy ahí aprieto, espero a que se cargue y vas a ver como acá aparece el simbolito de YouTube en cualquier momento Está, ahí apareció, ¿qué hay acá? DistroWatch, es el lugar este, es un excelente punto de partida para los que empiezan a, andar a navegar en las aguas de Linux. Acá están todas las distribuciones, te explica todas las características, te permite buscar distribuciones por tipo, por necesidad, por, no sé, está excelente Distrobot. Y te muestra un, un ranking, una, un orden de distribuciones, de, de cuáles se utilizan más y cuáles se utilizan menos, y todo lo demás. Si vos buscas, por ejemplo, acá puedes buscar eh, sistemas operativos para máquinas obsoletas, para máquinas viejas, para máquinas lentas, para máquinas ultra rápidas, para naves espaciales, para lo que quieras vos, ¿está? Vamos a darle clic acá en Pixabay, que es el lugar donde saco todos mis, mis videos, este, que no tienen... Derechos de autor, o sea, tienen derechos de autor, pero no tienen, no tenés problema, no tenés que andar pagando ni pidiendo permiso. Los autores que ponen contenido acá, generalmente los, los dan libremente, así como estamos dando conocimiento libremente nosotros ahora. Ellos ponen videos ahí para compartir con la comunidad, está buenísimo. ¿Qué hay acá? El traductor de Google. Vamos a, este, vamos justamente, ¿sabés a qué? A agregar al centro Linux acá. Muy bien. Entonces, voy a ir, voy a buscar centro Linux. Centro Linux Uruguay, voy a poner, ¿está? Acá está el centro Linux Uruguay. Voy a entrar, bueno, acá lo tenemos el centro Linux, ¿está? Lo que voy a hacer ahora es darle a la estrellita, añadir esta página marcadores, asegurarme que acá diga barra de herramientas de marcadores para que aparezca acá y no en otro lado. Y le voy a dejar ese nombre que es el nombre con el cual se identifica este lugar. Así que le voy a dar hecho. Y acá me queda. Y no solamente me queda acá, sino que me va a quedar en todos los navegadores Firefox que estén registrados con esa misma cuenta que yo te mostré recién. ¿Está bien? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de esto? Que todo lo que hagas acá se va a reflejar en los demás. Si yo elimino todo esto, se va a eliminar de los demás. Si yo agrego cosas acá, se va a agregar en los demás. Hasta ahí te dejo con la configuración de Firefox. No quiero sobrecargar de información. Creo que es más que suficiente. Hasta aquí termina este video y vamos por el próximo.